continuamos aquí en Frecuencia Sol y ahora sí vamos a hacer las presentaciones formales como corresponde, vamos en manos a o en voz de Verónica. A mí, a mí. Me lo... Sí, bueno. tuyo, todo tuyo. Bueno, estamos aquí con, bueno, Rodolfo ya a esta altura es un amigo de la casa, ha salido por lo menos dos veces eh, con comunicación telefónica con nosotros. El año pasado y en, y en enero también, el último programa antes de hacer este impasse de dos meses, que salió hablando del, del Día Mundial del Síndrome de Asperger en febrero. Esa fue la última vez, pero otras veces también hablando del Congreso Argentino, el segundo Congreso Argentino del Síndrome de Asperger, también. Muy interesante nota, todas las notas que él da, porque comunicas muy bien. Tengo que hacer ese elogio. Comunicas bien y Sí, es la verdad Bueno, Rodolfo eh, es parte de la Asociación Argentina de Asperger Pero ahora estamos a hablar para hablar hoy de la Liga Asperger 7, 7. Estamos también con Gastón Perile y con Constanza Posati dejaste a la dama para el final Sí, muy mal Es que lo hice en orden de cómo están sentados la, A Constanza la tengo a mi izquierda, perdón No, no, por, las damas, por favor Las damas primero, das razón Me gustaría preguntarles, aparte de, de pertenecer a la Liga Asperger 7 ¿A qué se dedica cada uno de ustedes? Bueno, por ejemplo, yo soy técnico en máquinas y herramientas ¿Vos sos Gastón? Yo soy Gastón, no, digo para que, Richard Para los que nos escuchan Pero GJ Richard en las redes sociales Bien Porque Gastón Peril no van a conocer este, Técnico en máquinas y herramientas Y uh -huh. soy empleado técnico en una cadena de supermercado. Bien Y ¿Costanza? yo soy, aparte de ser Costanza Soy <risa> docente <risa> universitaria eh, Doy lenguajes de programación Soy mamá de tres niños eh, dos de ellos dentro del espectro también, sí. eh, y bueno, eh, más allá de eso también hago de todo un poco, así que eso. Bueno, gracias, ¿y Rodolfo? Eh, bueno, yo estoy participando desde la fundación de uh -huh. la Asociación para Argentina, como una actividad fuerte desde uh -huh. que arrancamos hace casi 15 años, sí. y bueno, ahora hace un poquito más de dos años que comenzamos con con la Liga Asperger 7 uh -huh. que, tiene, que tiene el síndrome de Asperger en primera persona sí. eso era lo que quería resaltar ¿por, por qué le eh. pusieron Liga Asperger 7? Eh, vamos de vuelta eh... <risa> se pelea para ver que contenta <risa> tenemos los temas repartidos <risa> no claro, sí, bueno, sí, bueno no no sé así si no, no se el más viejo, digamos está bien eh, Rodolfo nos juntó a tres muchachos Asperger hmm. adultos Asperger eh, y uno, Juan, venía siempre con la remera de Flash de Capitán América. De... Sí. Entonces, hablando así, pegamos buena onda, empezamos a chatear y digo, Juan, un día, ¿por qué no hacemos una liga como la, el Salón de la Justicia? Claro. La liga ah, entonces, superhéroe. Juan, me pareció sí. que era para claro. Y ahí empezamos a, a conformar el nombre, Liga Asperger 7, 7 porque éramos 7 eh, adultos llegamos a ser. Sí. Y... Y bueno, hicimos el logo, que lo podrán ver, la L7, como si fuera... Y lo usamos en la pechera como si fuéramos un tipo de superhéroes. Lo no, sí, vamos a poner en sí. las redes después. Uh -huh. <risas> ¿Cuántos son actualmente? Siete. Son, sí, sí, salen sí, y entran sí. y... Siempre se queda el mantienen siete. el número. Sí, perfecto. no somos siempre los los mismos siete, nah. pero mm. siempre se mantienen siete por alguna causa que, que claro. no está buscada. Madre de, Va ¿no está cambiando está buscada? Al, van cambiando no, no, no, de superhéroes. Eso no, no, no. es, es, claro, es un técnico claro. el tema, es un número cabalístico, sí, sí. no, Había un eslogan bueno. al principio que era con la, Contra la hipocresía y la mentira del mundo, ¿no? Mm. Pero... ¿Cuándo arrancó está esto? ¿Cuándo arrancó la liga? El 15 de noviembre de 2015. Se... 15 de noviembre de 2015. Se fue, 15, se fue la. Está. No, no llegan social. a tres años todavía. No, no. no, no. Está. Y Bien. cuéntenos ¿qué, qué, qué, qué cosas han hecho hasta ahora, desde que arrancaron. Bueno, eh, no voy a decir desde que arrancaron, porque en realidad, como cualquier fundación de una organización, digamos al principio quizás es más definir qué es lo que se quiere hacer. Sí. Eh, por pero ahí si quiero eres... hablar en retrospectiva más bien qué es lo que vinimos haciendo últimamente que es eh, Bárbaro, ¿no? quizás cuando logramos tener más acabado ese fin que, que era en un principio la mm. difusión así como algo incluso eh, difuso mm. eh, hoy en día eso lo llevamos a cabo por medio de charlas a donde nos inviten eh, gente que está interesada en conocer la experiencia en primera persona que consideramos que es muy importante porque bueno, hay algunas experiencias, sensaciones y puntos de vista que son muy difíciles de eh, de tomar conciencia, digamos, si uno lo hace únicamente desde el lado o del padre o del profesional es como que a veces sentimos que falta la tercera voz sí. que sería la primera persona eh, también este último año estuvimos haciendo reuniones para gente con síndrome de Asperger eh, gente adulta hmm. quizás algunos recién diagnosticados otros con, con dudas de tener diagnóstico o no reuniones que no buscaban ser ni, ni siquiera de orientación sino de, de pertenencia de que la gente que recién entraba a esta idea uy tengo esto. Esto era la respuesta que estaba buscando, pero bueno, ¿qué hago con esta respuesta ahora? Eh, que pudiese encontrar algún espacio en el cual plantear todo ese tipo de cosas y encontrarse con pares. Bien. Por eso quizás el nombre de Liga está, es muy adecuado, porque es, es como una. todos, se identifican y, y se apoyan y se contienen. En principio es muy simpático el nombre. Sí, muy. muy lo, cual, lo cual es importante para un objetivo como el que tiene. Es muy. Hay, sí. Algunos ejemplos de lo que mencionaba... Eh, Constanza recién, eh, por ejemplo, ya se hicieron charlas desde hace tiempo eh, para padres, para profesionales y para docentes que empiezan a participar y empiezan a querer escuchar la, la voz de la primera persona, de la persona con síndrome de Asperger. Sí. En General Rodríguez, en La Plata, en Salta, eh, bueno, en un congreso de APEA, en donde también fueron invitados eh, justamente Constanza y Gastón y bueno muy muy buena recepción de no solamente los padres porque ven reflejados a sus hijos muchas veces en la adultez sino que también de los profesionales yo he recibido eh, muy buenas críticas de los eh, de, de las exposiciones de, de Constanza, de Gastón, de Gabriela que que bueno, Gabriela es una, una chica que ingresó hace muy poquito y ya está participando también en charlas y nos ayuda a organizar eh, estos encuentros con adultos eh, eh, con Asperger que, que tiene eso que decía recién Constanza, de hacer un lugar de pertenencia, de decir no estás solo, o sea, tenés pares que están viviendo la misma situación que vos o similar y tienen las ganas de poder eh, tener alguna, alguna orientación eh, por, por algo nuevo eh, si bien no es nuevo porque ellos ya se conocen, una persona con Asperger se conoce aunque no tenga diagnóstico, mm. si sí puede ver en otros cómo fue sorteando algunos obstáculos, algunas barreras mm. y por dónde ir a buscar apoyos. O sea, porque esa es otra de las cosas que a veces a las personas con Asperger les cuesta bastante y es el hecho de pedir apoyos. ¿Por eh, qué pensás que les cuesta tanto pedir, ¿Pedir apoyo? No lo sé. Lo, seguramente ellos lo pueden explicar mejor. que eso. En mi caso, por autosuficiencia. Autosuficiencia. Uh -huh. Uh -huh. De poder, de decir yo puedo, no puedo. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, es un tema importante ese. Sí. ¿no? También hay otro tema, que es que si uno quiere buscarlo, lo más probable es que no lo encuentre al apoyo. Ah, y eso eh, también complica bastante la situación. A uno le cuesta mucho asumir, bueno, en esto voy a necesitar ayuda. Es una decisión muy compleja de tomar. Y una vez que uno la toma, muchas veces eh, tiene que echarse para atrás porque es tan complicado acceder a ese apoyo mm. puntual que, bueno, termina desvaneciéndose. Mm. ¿Y en qué cosas en particular vos pensás que es necesario pedir ayuda? Eh, hay algunas comor comorbilidades muy comunes, mm. que son las dos más comunes son la depresión y la ansiedad. Eh, a veces uno las puede manejar solo y otras veces no sí. El tema es que quizás uno va por depresión a hacer una consulta Y si la persona con la que uno se atiende no tiene cierto background y cierta formación eh, referida, espectro autista Quizás sí. el enfoque no sea el más adecuado claro. termine cayendo en saco roto ese intento por pedir ayuda mm. eh, Te referí también, por ejemplo psicólogos por ejemplo, psicólogos, psiquiatras, neurólogos... Medicación, sí. que por ahí no es adecuada. Totalmente. Medicación. Mm. Es así. Totalmente. Otra de las cosas que a veces yo noto también es el tema del bullying, que no solamente se da en chicos, sino también en muchos adolescentes y adultos. O sea, en la cuestión laboral, en la cuestión de conformar un espacio eh, de pares adultos y que sufren el bullying y, y lo sufren eh, bastante y eso a veces eh, al ser adultos es peor que inclusive cuando son chicos, claro. les cuesta mucho por un lado pedir esa ayuda y obtenerla como decía Constanza que es muy difícil de que alguien pueda ponerse en el lugar de, de esta persona y, y después es como que la sociedad todavía le falta mucho desarrollo como para poder aceptar a una persona que tiene una forma de procesar distinta uh -huh. y que algunas cosas no las llega a comprender y que hay que explicárselas y está buenísimo porque puede dar un punto de vista distinto al que tenemos la mayoría claro. así que un aspecto importante de la liga es esto de, de ser un lugar de apoyo también uh -huh porque lo que comentaba Constancia es que hay pocos cuando se busca apoyo no se sabe dónde ir es generar un lugar donde no se juzga hay personas que adultos que en la primera reunión no dicen nada en la segunda y la tercera saludan claro. se van como diciendo acá no hablo y no voy a ser juzgado sí eso claro. es lo bueno esto, esto, de, de, la, la, libro, de, esto de ser juzgado es algo que, que te parece que tiene peso grande en, y es crucial los primeros años de vida uh -huh. y en el medio y en el entorno vamos moldeando el pérdidas sí yo tuve una experiencia que mi madre me dejó ser, o sea, sí. hablaba cuando venía la familia, decía Gastón, no habla tan en el rincón, no habla cuando él necesita, déjalo. Qué bueno eso. Claro, con la, las manos al aire, porque necesitaba visualizar lo que estaba estudiando y me querían mandar a hacer ver y mi, mi vieja le decía, no, se está estresando, déjalo que se exprese como claro. o, o tiraba golpes al aire, soy músico también y me mandó a estudiar batería. Son mm. pequeñas cosas que hacen hacen a la autoestima, que flaqueamos mal. Después está cada uno, ¿no? Somos individuos, cada Chale. uno lo, lo toma. Pero a mí me ayudó eso en la escuela y en el bullying, eh, hacer un contra -bullying, digamos. Y si hay que defenderse. Sí, porque somos muy observadores, entonces yo atacaba en los defectos a los demás y hacía como un... Un contra-bullying, es esa es la, la palabra. Exacto. Pero lo, lo importante es eso, porque... Desconfía el medio, el entorno, la escuela, amigos, todo. Y, y tu padre también te dice, bueno, estás fallando, vamos a, a, a hacerte ver por un profesional a ver qué tenés porque fallás. Y decís, epa, a donde puedo confiar, que es en mi casa, también me... Entonces hay una ahí arraigás la idea de que algo está mal en vos, eh, al último y lo no entendés. que sos claro. una forma determinada porque el mundo te va diciendo todo, sos vos, sos vos y al último así, luego me están diciendo que todos soy yo seré yo, <risa> te hacen la idea, ¿no? y te lo, sí. y te lo van haciendo creer porque claro. todos te están diciendo claro. el mismo mensaje eso baja la autoestima de cualquier persona con lo cual llegan a adultos muchas personas con una autoestima muy baja, claro. muy baja y por eso la comorbilidad, como decía constanza recién, de la depresión, de la depresión. Claro, claro, de Por supuesto, sí. la ansiedad también. también. La cara. Ah, no. sí. ¿Seguro? Y, y bueno, ¿puedo leer una, una, un eslogan que me encanta? No, podés. no puedo... <risa> sí, dale. Bueno, pido permiso como en la escuela levantar la mano. A la cámara. <risa> a la cámara de no sé qué. <risa> bueno, es un eslogan que me encanta. Yo siempre lo digo que lo crearon ustedes, uh -huh. en la liga. Dice, otra manera de ser, pensar, sentir y estar en el mundo. Me encanta porque resume perfecto. Sí, eh, está, es. Es está, está bien Es otra forma de ser Contensa simplemente muy bien la idea ¿eh? Eh, Por más que sea una condición del neurodesarrollo, Bueno, claro, eh, y lo, y lo y que sentimos, sea Pero que es una mucho, forma de ser No importa Muchos dicen que nos sentimos Y sentir diferente Y sentir claro. Por ejemplo, a mi madre Iba corriendo de atrás Y la hacía así Y para ella ya Que es como una caricia De claro, atrás no, no la abrazaba ni nada Ni, ni besos, nada mm. Y mi madre se conformaba con eso Es mm. más, a tal punto Cuando yo llegué a mi novia Yo soy separado, ¿no? Me casé, okay. tengo un hijo que le dijo a mi ex cuando era mi novia, dice nena acostumbrate o sea, no, no le pidas. Expresiones de Claro. Eh, es, no le que vez eso, vez esto es quiere grande. decir que cocinaste bien, que te ama y sos la mejor mujer claro. del mundo. Y algo, algo, o sea, cambiaste, ese código, ¿no? algo cambiaste en eso, Gastón, o seguís, y como, seguís como eras cuando la. Se va aprendiendo, ¿no? se llega más tarde, pero sí, todo, sí, a todos sí, llegamos. Sí. ¿Vos eh, sentís que cambiaste en Con algunas personas sí, hay personas y personas. Ah, bien. de piel a veces también. Bien. Bueno, bien. eso nos pasa a todos, No quiere decir que no se sienta. Sí, sí, no, seguro. Adentro es un cúmulo de sensaciones que no se pueden expresar. Después, hay una barrera en la mente que claro, no te lo y, y hay ciertas personas que te facilitan expresarte. Exacto. De alguna forma. Hay por algunas personas que esa barrera la van diluyendo de a poco. Y tal claro. con mucha paciencia y con ganas de uno. Porque uno muchas veces esa barrera quiere derribarla. Otras veces no. Está claro. bien y no sirve. Y es cómoda que esté ahí. ¿Por eh, qué? Pero a veces, ¿Por qué es cómoda? Porque no queremos. Oh. Voy a hablarlo desde mí, porque es sí, claro. que no hay que generalizar. ¿no? Muchas veces no se quiere que el espacio personal de uno se invada, mm. entonces a veces es bueno poner un parate de alguna manera. Eh, no siempre es así. A veces eh, es sencillo ponerlo y después cuesta derribarlo. Cuando decís espacio personal, ¿a qué te referís? Espacio personal es tiempo para uno, tiempo para estar con uno mismo, mm. sin que te llamen cada cinco minutos. Mm. Eh, que no te recriminen el hecho de no llamar vos por teléfono por ejemplo a alguien para saludarlo. Mm. yo tengo excelentes amigos con los que nos vemos una vez por año sí. y somos muy amigos mm. pero saben y comprenden que más seguido, para mí es demasiado seguido verlos claro. que si vienen a mi casa sin avisar no les voy a abrir la puerta mm. porque no, porque es mi espacio y lo necesito eso es el espacio personal para mm. mí sí, sí, perfecto yo tengo un amigo de 30 años que yo siempre digo, me trató como Asperg, Asperger sin saberlo yo, sin sí. ser diagnosticado. Recién hace 3 años me diagnosticaron. Y 30 años de amistad y... Sí. Por ahí dice, estoy afuera y no, no te abro porque no me avisaste. <risa> Igual que La, te ahí, Te vez, quedas ahí. Claro, salgo del trabajo. La le digo, vacuna. estás... Sí, venite a tomar una cerveza, haz una picadita. Sí. Digo, ¿estás solo o está con las nenas? Porque yo me tengo que preparar. Él, es, él tiene dos hijas. Claro. me ¿Tengo que preparar o está tu hermano? ¿Cómo es el.? Yo tengo que ir ¿Cómo es el contexto? Eh, claro. claro. El contexto. Ese no estoy solo. Entonces un día fui y me atajó afuera. Dice, mira, me cayó una compañera de trabajo. Pero Sebo nos mate bárbaro. A mí me encanta el mate. Sebo nos mate bárbaro. Dice, habla. Eh, eh, de ciencia dice se va a caer barro". bárbaro entonces yo ahí me cambió por eso el trato de saber cómo tratarme claro yo ahí ya me predispuse a ver, a ver otra persona uh -huh. antes de entrar antes de entrar yo hubiera entrado y me, de sopetón me la encuentro sí. y ya pudrió todo Así, esto de capaz de frente... que me voy pudrió todo no yo sí. me, eh, y te sentís malvado, porque no es que claro. tampoco te pasa nada. No, y entré, y entré con raro en mí, con una sonrisa, me cayó bien, porque la gente me cae bien o mal, y es claro. algo que es de piel, no sé. Esto de, de prepararse para el contexto es importante. Sí. Mm. Para todo, para ir a sacar una fotocopia, claro. hacer el guión y decirle buen día, doble fase. Mm. Sí, anticipación. Mm. O una tienda de ropa, si el vendedor se acerca, no quiero, porque estoy eligiendo, claro no te llamé. Mm. Y cuando ya elegís, decís, ¿por qué no viene a preguntarme? Claro. Que ya, Claro, es una... A veces podemos ser un tanto complicados. Sí, no, no, a veces lo entiendo. ¿eh? <ríe> sí, porque el timing de nosotros es totalmente... Yo me veo bien. muchas veces filmado en fiestas de, de, de mi hijo, en fiestas familiares, digo, ¿y ese oh, duro, quién es? Ah, sí, claro, sí, claro. entonces te <risa> ayuda a moldear el, el espejo. Sí, sí, sí, claro. hacer esto, que ya uno lo aprende. A los 8, 10, 12, era osco. Claro. Ahora más o menos... O sea, entonces se llega, pero con más tiempo, más trabajo, y más trabajo. Claro. Ese mensaje claro. es muy positivo, porque se llega. Y se lo llega. importante es que se llega. Claro, porque así como, como digamos, hay gente que se tiene que acostumbrar a la forma de ser ustedes, ustedes, ustedes se tienen que acostumbrar a la forma de los Exacto. demás, ¿no? Es como. Un trabajo de intercambio de los dos lados, es importante. No, tiene que haber voluntad de ambas partes. Sí, uh -huh. creo que lo importante es eso, que el trabajo sea mutuo. Claro, no se exacto. nos exija el 100% de ese trabajo. Claro, o sea, no, no, no, a veces no puede uno ser. Uno siente eso como, y, sí. tengo que adaptarme a escuchar mucho más sonidos de los que tolero. Tengo que adaptarme a que todo esté mucho más brillante de lo que tolero. Tengo que adaptarme a que la gente llegue tarde o temprano aleatoriamente. porque qué? Eh, la gente del entorno de uno no se adapta al menos mínimamente, como mm. para que sea un poquito más fácil. Por suerte muchos sí tenemos entornos donde, donde la gente mmm, no es que haya comprendido a través del diagnóstico, sino como dice Gastón, simplemente nos conoció así y nos adoptó de esta forma y listo estamos Mira, oveja, bueno, aparte del no, contexto sí. en que estamos viviendo tampoco, ya volviendo al tema del contexto tampoco ayuda, porque no vivimos en una sociedad donde la no. gente le importe demasiado lo que le pasa al que está al lado de él no, ¿no? Muy o sea, anónimo, todo en más general la... ¿no? Eh, la gente anda por la calle como pensando en, en sus cosas no no le importa nat... lo que le pasa al de al lado sí. perdón hemos naturalizado cosas como que en un motochorro y, y alguien tirado en el piso, le pegan, imagínate si naturalizamos eso, mm, eh, sí. aceptar a alguien eh, que tiene una forma diferente de procesar o de, de sentir, y bueno, obviamente menos ah, todavía. Y de decir las a, cosas sobre todo. Pasando, sí. vol, Volviendo al funcionamiento de la liga, ¿cómo se organizan ustedes? ¿Cómo, cómo organizan el trabajo? ¿Cómo planifican los trabajos? Reúne, ¿Qué tipo de, de trabajo? Un equipo directivo de los siete, este, cada uno tiene su función, mm. por ejemplo, Analía. Eh, nos sale mucho por su, su hijo, pero es la que más está, es la, digamos, la, la escribiente del grupo, que está la en las redes, claro, claro, y ella es editora, nos ayuda con los, los videos. Constanza. O a... Ella Constanza. Vamos no sé. eh, <risa> a la radio? No nos Claro, No puede no porque es que la señalaba, es que es pero los que nos escuchan no lo ven. Aunque sí, parece un Perdón, no una pequeña interrupción. Ah, ¿estamos, saliendo nos, en vivo? estamos saliendo en vivo por ah, Facebook. Sí, Discúlpenme internet. que no les avisé. Ah, ¿eh? ah entonces sí, ¿sí? Estamos, estamos transmitiendo en vivo. Eh, sí, nos no no estamos, estamos estamos, no. están viendo por Facebook, no se asusten. <risa> entonces todavía que. Así que bueno. Así que estaba bien. Así que estaba bien. Estaba perfecto. ¿Qué tecnología? Incorporamos nuevas cosas. Lo la radio. la radio, no nosotros, por supuesto. Sí, discúlpame, Si me permiten, que quisiera mandar un saludo a una de las integrantes, Jess Montenegro que está en un problemita de salud mm -hmm. y, por supuesto, que sí. se mejore sí. eh, que se mejore Jess, Jess, Jess. Montenegro Jess, que se mejore prontito te interrumpí en medio de la explicación, estabas diciendo entonces Constanza los videos los videos, sí y después eh, por ejemplo yo y el burro delante y Jessica que es otra chica mm. en charlas y, y bueno así nos vamos de, dirimiendo la, las actividades, sí, vamos parte separando de... de acuerdo a lo que cada uno pueda, o sea, de acuerdo a las necesidades Desbunda. que hay, bueno, en qué se desenvuelve mejor cada uno y vamos repartiendo los trabajos. Claro. Eh, en general, nos mantenemos muy comunicados por medio de WhatsApp. Eh, o sea, cuando no nos podemos reunir presencialmente, estamos comunicados permanentemente y vamos debatiendo temas en debates que a veces son eternos, porque somos de argumentar mucho todo lo que pensamos... Eh, y de forma muy apasionada, digamos, pero logramos un... un muy me encantaría estar ahí barba. como mir, mirando alguna de esas reuniones, ¿me sí. permitirían ir algún día? Sí, se van a vez. llegar a ¿No? Las ¿No? Las Totalmente es? prohibido. Totalmente <risa> ¿Prohibido? Porque la verdad es que no, no, en estar en ahí calladito son... mirando, a ver y cómo interactúo. Un... Un... En entraría... son por WhatsApp, estos también. debates que, ah, que menciono, son no desprender sea, el celular y que haya 500 mensajes sí, y doy fe encima y sí, el apasionamiento sí, sí, sí. Doy fe, decir fe, los voy a leer a todos así tengo pie para poder claro. argumentar en uno serio <risas> y es sí sí sí tal cual y no termina nunca pero no, no sienten por ahí perdón la pregunta no no sienten cuando están argumentando por WhatsApp que le falta un poco, eh, aparte del argumento del otro, también que, que la cara del otro, Justamente, la mirada del otro. De eso, de eso quería, quería comentar algo porque, bueno, dentro de, de los años que llevo eh, en lo que tiene que ver con el síndrome de Asperger noté de haber... Eh, haberme comunicado con personas Asperger adultas eh, por escrito, uh -huh. verlas en vivo sí. y pensar que son dos personas distintas claro. ah, eh, sí, claro. porque eh, al escribir los tiempos son distintos sí. y se puede borrar se puede reescribir, se puede corregir los argumentos como decía Constanza eh, necesita un tiempo de elaboración eh, y al verlos eh, en vivo y en directo eh, yo noté muchas veces la persona callada uh -huh. Y no callada porque no sabe qué decir Sino porque necesita ese momento Que a lo mejor son estamos hablando de milisegundos ordenamiento. De ordenarse y de poder expresarse de una forma correcta El cara a cara no a todos eh, nos pasa de la misma forma el sí. hecho de no mirar a los ojos muchas veces tiene que ver con estar pensando y organizando eh, la idea que va a surgir porque el hecho de mirar a los ojos es una forma de invasión también claro, ¿eh? Eh, sí, claro. ese sí, claro. ida y vuelta de, de comunicación y a veces puede puede eh, eh, molestar en lo que uno está tratando de organizar sí. en su mente para poder decir y responder a la pregunta que se dio Eso entonces va, es muy interesante digo muy, sería un lindo tiene tema que ver para ver no porque sí, sí. por otro lado bueno la, la, la escritura porque WhatsApp es escritura no sí. yo, a, a mí me pasa yo trabajo en clínica con con algunos pacientes que hoy en día sobre todo la, los más jóvenes que dicen, sí porque estuve charlando con mi novia le digo estuviste hablando bueno, Whatsapp, eso no es hablar, no, eso ahora es no escribir. Se, ¿Te, puedo corregir? ¿Te sí. puedo corregir de la misma sí. forma que me corrigió mi hijo hace sí. como 10 años? Sí. Me dijo que está aceptado por la Real Academia eh, Española, la RAE, el, la RAE el charlar puede ser un intercambio de textos sí, o sea, lo que pasa es que se pierde algo elemental que la escritura es una cosa totalmente diferente al habla al sí. lenguaje hablado, son dos contextos sí. volviendo al contexto, son dos sí. contextos diferentes, vos cuando escribís no ves la cara del otro, no ves lo que te, las, las expresiones hay un montón de cosas que no están es, son dos lenguajes distintos Pero justamente, Por más que la Real menos Academia menos, permita menos. que se lo pero justamente menos menos. justamente, menos eh, eh menos una Sí, claro. Justamente una de las de las cosas que tienen las personas con Asperger es que a veces les cuesta reconocer los gestos claro. con lo cual a veces es contraproducente tener a la otra persona enfrente porque si un gesto determinado que vos hiciste para claro, eh, se puede interpretar de otra, de otra forma capaz que vos hiciste así y no era que estabas enojado, sí, era sí. que a lo mejor no entendías no de acuerdo pero con sí, con el argumento. sí, del otro lado se interpretó como un enojo sí. y del otro lado vas a tener un me levanto por, y me voy como por eso un decía canción. que sería un lindo tema ...para trabajar así en grupos... ...a mí me gusta mucho trabajar con grupos... ...eso sería sí. muy interesante, ¿no? Sí. Creo que les puede, puede nos ser hemos útil. reunido presencialmente... ...muchas veces... Eh, ...no tantas veces con el equipo completo... ...pero sí, sí, no sé... ...a Gastón y a Gabriela los vi antes de ayer... Eh, ...han venido a mi casa muchas veces... ...por distintas situaciones... Sí. ...hemos ido a la casa de Analía, ...sí, para reunirnos... ...todos los, los posibles en su momento... Canalía vive más lejos Y tiene poca capacidad de movilizarse Porque está a cargo de su niño eh, Y pienso Bueno, generamos muy buen clima A nivel presencial también eh, Pero pienso que fue posible Únicamente por haber estado Meses mm. eh, Hablando o escribiéndonos Hablando sí, de la audio, palabra sí, sí. Porque si no hubiésemos estado Tan distraídos Por interpretar eh, justamente la comunicación no verbal, que hubiésemos estado todos calladitos durante dos claro, horas, sino, tampoco hubiese sido muy productivo. Claro eh, no, es están callados por timidez, sino que están por estamos estudiando. Claro, <risa> hicieron como, ese, un es como un trabajo previo de introducción, digamos. Tal cual es salvedad, ¿no? Que la mente está a 365 días, 24 horas, hablándote. Claro. Hasta en sueños te hablas, no te dejan <risa> ni dormir. <¿Sí? risa> te preguntas esto claro. es real, lo querés seguir eh, soñando o no? no, tenés el auto en el primer piso de tu departamento eh, te das cuenta que es real claro. entonces vos manejás hasta eso no nos permitimos, la fantasía soñar con olores colores, en colores por eso hay que lograr que la mente esté de amiga, que sea la acompañante terapéutica no, a full que tenemos, no, claro. ¿Sí? Porque si ella te juega en contra la mente, es, sonaste. Sí, sí, seguro. Seguimos charlando lo que nos queda del programa, unos cuantos minutos, con eh, Rodolfo Geloso, Constanza y Gastón Peile, integrantes de la Liga Asperger 7. Eh, eh, ¿Cómo les va? ¿Sigue bien? ¿Sigue el programa? ¿Todo bien? Sí, les gusta cómo va. Vamos a mostrar otro dato de color ya que te gusta. Dale. De los equipos directivos de los 7. Son cinco mujeres, y, bueno, él es el infiltrado y yo soy el único Asperger. Para ah, los que bien. dicen que eh, el Asperger varón es mayoría, ah, la es en la liga sí. es al revés. revés, sí. ah, o a el lo bien. mejor Exacto. las mujeres son las que más se preocupan por el, la, por hacer algo. Por la comunicación. <risa> Puede ser ¿no? que tengamos más tendencia es. al activismo. Claro, eh, y algún en algún algún punto, punto, aunque sea menos. Aunque sí. sea o menos. sea que el esfuerzo de Gastón y mío son... Eh, superlativo y, y bueno, y la verdad que sí, bueno, para compensar cinco sí, mujeres, sí, los hombres... Sí. No es fácil. No bien. es fácil, no es fácil. No te dejan hablar, por ejemplo, ¿no? eh, ¿Qué planes tienen para este año en principio? Bueno, eh, este año estamos y aprovechamos el medio para, uh -huh. para poder eh, ampliar la, la solicitud que estamos haciendo en las redes sociales de poder conseguir un espacio. Eh, nosotros somos una ONG Sin sí. fines de lucro Pero no tenemos eh, no, no somos todavía una asociación eh, Conformada Con lo cual nos cuesta bastante poder eh, Conseguir un espacio Para este no tipo de No están conformados como ONG Formalmente la ONG es un grupo de personas que sí. tiene un fin determinado sí. Eso pero sí no, nosotros sí. tenemos sí, Lo que sí. no tenemos no, es la, la personalidad Jurídica claro, de una asociación. asociación civil claro. Exactamente claro que bueno a mediano o largo plazo es una idea que nos ronda en la cabeza sacando a Gastón que no quiere saber nada pero bueno de con respecto ¿en qué características tendría que tener ese espacio? el espacio, nosotros lo necesitamos lo que veníamos haciendo durante todo el año pasado fue encontrarnos una vez por mes un sábado a la tarde por la cantidad de gente que, que se fue sumando, que son alrededor de 30 personas las que vinieron las últimas, eh, en los últimos encuentros, la idea era dividir en dos espacios, o si no, uno un poquito más grande que una habitación, o sea, no necesitamos más que, no sé, un 6x3, una sí. cosa así, eh, como si fuera un living, y después nosotros a lo mejor dividir en dos espacios uh -huh. ese mismo, si no, serían... Eh, qué sé yo, como si fueran dos aulas de escuela, sería óptimo. ¿Necesitarían un espacio exclusivo para ustedes o pueden compartirlo con otra ONG, por ejemplo? No, sí, sí, se puede compartir con otra ONG, con una, en una escuela, en una universidad. Estamos, o sea, tirando estas líneas. Eh, la semana pasada fuimos a, a ver justamente de, de una propuesta de una nueva integrante de, de, de, de personas que, que se van sumando a la al Espacio de la Liga, eh, es un centro cultural, lo que pasa es que está en, en plena construcción y modificación y tienen para un tiempito. Sí. Así que bueno, no queríamos dilatar más este tipo de encuentros y por eso salimos a, a buscar algo que podamos tener cuanto antes. Bueno, si alguno de los que nos están escuchando pueden colaborar con esta iniciativa, ¿con quién se tienen que comunicar o por qué medio? Eh, bueno, se pueden comunicar directamente eh, a través del mail de la Liga, que es liga.asperger.7 con número, arroba gmail.com, sí. o a través de un texto por la página de Facebook, la fanpage de Facebook. Eh, a través de los mensajes o inclusive lo pueden poner público y nosotros enseguida eh, no. vemos a ver qué. Lo que no podemos hacer es eh, ir a visitar 1.300 escuelas claro. para ver si alguna nos presta, porque en general las escuelas los sábados están cerradas, si bien hay algunas que pueden estar abiertas, no podemos, o sea, lo que necesitamos es algún contacto eh, que esté... Eh, más o menos claro con estas características que necesitamos. Claro. Eh, buscamos un espacio que sea gratuito, más que nada también, porque hay muchas personas que a lo mejor no tienen trabajo, que vienen de muy lejos y sí, les exacto. cuesta mucho, a lo mejor... Eh, llegar a, hasta un lugar económicamente, con lo cual por eso buscamos un espacio que sea gratuito. Mm. Eh, por otro lado, el horario de, de los sábados a la tarde también es importante porque algunos de los participantes también trabajan sábados a la mañana, sí. por eso nos habían sí. ofrecido también sábados a la mañana. Sí, es complicado sábados a la mañana. Claro, hay personas que trabajan, entonces eh, por eso es que está acotado y lo que sería es solamente un sábado por mes. Entonces, para concretarlo, ustedes necesitan un espacio... ...para aproximadamente que, que entren hoy en día 30 personas donde pueda reunirse y lo necesitan mismo. un día por mes, eh, preferentemente un sábado por la tarde, después del mediodía bueno, eh, para que quede bien clarito que tampoco están pidiendo una casa permanente, y ¿no? la idea es que sea sí, dentro y bueno. de, dentro de Capital Federal hmm. porque viene gente de zona norte, zona sur, zona hmm. oeste, y a veces bastante alejados o sea de La Plata, o de San Miguel hmm. o de... Sí, es una ciudad tan grande esta. entonces bueno, la idea es que le quede más o menos equidistante a la mayoría eh, los integrantes de la liga son todos de acá de Capital y Gran Buenos Aires actualmente sí, este. ¿No? la plata de Gran ¿La Buenos Aires? Aires bueno, la, la, la plata, plata pero sí, digamos no no hay nadie países, de, sí. del interior de, de, de, digo de Córdoba, Mar de Plata es la idea Blanco, ampliarse por ¿no? el momento sí. digo la lo, idea lo, es ampliarse los siete. Y, y tenemos colaboradores que es. son de otros, de otros lugares hmm. entonces eh, la idea es ir tirando líneas como para que en otros lugares del país se puedan también eh, juntar adultos con Asperger, que puedan también encontrar un lugar de pertenencia, el tema de las reuniones de adultos, también si se organizan entre ellos y si quieren empezar a dar charlas en, uh -huh. en sus sitios de residencia. Eh, nos parece que es importante que se pueda ampliar Así que, bueno, en eso estamos bien, bien, Es un país muy grande, pero se puede uh -huh. Y planificar. para este año, ¿qué actividades tienen planificadas, aparte de estas reuniones? Bueno, aparte de esto, eh, hay ya tenemos invitaciones eh, de dos eh, localidades de, de provincias de, de la Argentina Para... Eh, están con los últimos detalles, por eso todavía no puedo dar eh, precisiones de, de fechas, de todo, mm. pero bueno, eh, la idea es eh, dar charlas. Eh, hay una que creo que ya está confirmada, la Avellaneda, todavía no. Sí, sí ah, la Avellaneda. Avellaneda no recuerdo bien todos los datos, pero bueno, hay una charla en Avellaneda que es en... en ¿Qué mes, por lo no mes? me acuerdo. El mes. Bueno, de todos oh. modos, cuando tienen los sí, datos sí. precisos, nos avisan, nos mandan la información acá y por supuesto que nosotros la vamos a transmitir. Sí, sí, más que nada la idea es, es la abril, difusión... La de ¿Abril? la Avellaneda. Ah, es, claro, no ya recuerdo, sí, exactamente, exactamente. Este mes. Sí, sí, ah, sí, es ahora no me Bueno, en cuanto tengan los datos sí. concretos nos mandan. Aprovechen sí. este espacio porque la verdad que el le van pasar muchas cosas así de ajena. El ajeno, domingo nada. 22 de abril Dios. hay una actividad que organiza la cadena de Fox. Eh, por la, el tema de, uno, de un video nuevo que está surgiendo. Eh, yo todavía sigo participando en Redea sí. y, bueno, propuse para, para una parte de, de que se va a hacer una charla en una carpa en Palermo, eh, que van a estar Gastón, Constanza y Gabriela participando también, dando eh, un un poquito de, de sus detalles de, de sus vidas uh -huh. y sus cosas parecidas a lo que estamos haciendo hoy acá sí. Sí. o sea, todo lo que tiene que ver con eh, mostrar el síndrome de Asperger en primera persona ese podría plantearlo como el objetivo central sí. Sí. casi, sí, sí, ¿no? la discusión claro. que, eh, sí. que aparezcan en primera persona eh, contamos con muchos libros escritos por profesionales o personas eh, vinculadas al tema del síndrome de Asperger, pero eh, lo que hablábamos antes, por ejemplo, de la comunicación o de un montón de otras cosas que se pueden transmitir pura y exclusivamente desde la voz... ...de la primera persona, con síndrome de Asperger, eso es muy difícil de encontrar. No hay textos, eh, por lo menos yo no recuerdo textos de personas Asperger que hayan escrito en primera persona, cómo se sienten, qué hay. sienten, ¿hay algo? Hay, hay, pero el tema quizás es que cada uno es muy personal. Mm, también. Entonces quizás nosotros lo que tenemos en diferencia es que somos varios trabajando conjunto y podemos ir definiendo algunos lineamientos que son más generales y otros que no, que reconocemos que son cuestiones propias de nuestra personalidad, no del síndrome de Asperger. Hmm. Y, y eso, bueno, ayuda bastante a poder delimitar eh, qué experiencias pueden llegar a ser útiles y cuáles no tanto, cuáles son muy propias nuestras, simplemente. Claro, y lo que decías vos, Ricardo, antes cuando hablábamos del tema de cara a cara, o sea, no. eso, o sea, llevar el cara a cara a la gente que quiere escuchar a una persona con Asperger, porque a lo mejor tiene un hijo o, o un familiar con Asperger y quieran escuchar desde un adulto sí. eh, cómo se expresa, cómo Además siente. de la diversidad, claro. claro pues, si somos teniendo tres en cuenta, y claro. tenemos tres miradas distintas, seguramente distintas. Sí, un poco lo que decía de... constance, que hay muchas muchas cosas escritas, claro. pero no y, tanto y de, de lo personal. A... Es El no siempre arrastra mucho. no es enseñar, sino cada uno de su vivencia hmm. bueno, eh, les agradecemos muchísimo que A hayan de, estado de, de, y de por, por supuesto ahí. que están invitados eh, durante lo que está previsto este ciclo de este año espacio volver, abierto, las puertas abiertas totalmente este, y nos van a mantener seguro al tanto de las actividades, las vamos a difundir bueno, seguiremos en contacto y, y los felicito realmente por, por el coraje porque sé que es difícil eh, esto de, de hacer difusión justamente <risa> a, a, enfrentarse. A, a enfrentar al público y cada Bien. uno debe tener su claro. recurso no ¿a vos que te ayuda sí. Constanza? no, en general no tengo mucha, mucho problema de estar en público pero es la práctica nomás bueno, mejor, mejor así. Bueno, les agradecemos mucho gracias. a los que nos están escuchando, a Alex también del otro lado, uh -huh. y bueno, gracias Rodolfo, eh, vamos a decir primero las mujeres. <risa> gracias Constanza, <risa> Gastón, y Gastón y Rodolfo. Y gracias Verónica, y bueno, esto fue Frecuencia Azul. Gracias. Puedes cambiar